Muy buenas tardes noches días desde la hora que nos estén viendo el día de hoy me encuentro muy pero muy bien acompañada con una chica increíble súper talentosa amante al jazz a la trompeta que viene de una familia de músicos me encuentro con kalele a ver kalele bienvenida a nuestro podcast cuéntame cómo has estado buenos días primero que todo hola y hola me eh, he estado muy bien y muchas gracias por porque llamarme aquí para que venga hoy para esta entrevista he estado muy bien preparándome para ir a la universidad por primera vez en dos semanas y estoy muy muy emocionada he estado tú sabes estudiando trabajando eh, y preparándome para eso y sí muy muy emocionada Creo que eso es lo más importante, oigan, les cuento, Kalele, como ya saben anteriormente, porque si vieron esa entrevista, que se la vamos a dejar piñada por aquí, si estás viéndonos desde YouTube, ella es hija de Danilo Pérez y este año están haciendo actividades súper interesantes para el Road to el Panama Jazz Festival. Kalele, por favor cuéntanos un poquito sobre esas actividades que han estado realizando. Entonces, estas actividades son en preparación para la celebración de 20 años del festival que cumplimos en el 2023. Entonces, estamos como preparando, promocionando para que la gente venga, para que vayan aprendiendo de todos los tipos de jazz. Y el más reciente fue el 20 de agosto, que fue el evento... Eh, muy grande, era como el, la sustitución del, del evento final del Panama Jazz Festival que se tuvo que cancelar por motivos, tú sabes, de la pandemia. Así que fue gratis y fue increíble. Tocó el Berkeley Global Jazz Institute, la Fundación Danilo Pérez y Solinka. Y si no la conocen, es una increíble mujer estrella y tuve el placer de hacer coro para ella. Hicimos, wow. mueve su cu um, mueve. Fue súper, súper divertido. Y ahí también se montó eh, mi papá y tocó ahí, inventamos una vaina, llegó el global, se formó un jam. Así que si pueden verlo online, vayan a chequear el Panama Jazz Festival, vean el video, chequenlo porque fue muy, muy chévere. Entonces, hay muchos más viniendo, pueden chequear en el www.panamajazzfestival.com. Y en el Instagram y en la Fundación Daniel Pérez siempre están como avisando. Entonces, si es preparación, va a ser muy, muy grande el de 20, 2023. Así que prepárense para que vengan también y participen. Oye, gracias por la invitación. y Ya saben, todos ustedes estar súper pendientes a las redes del Panama Jazz Festival. Oye, Kalele, yo supe que tú tuviste un concierto el 24 eh, de agosto. Háblanos sobre cómo fue la experiencia, de qué trató tu concierto, o sea, cuéntanos tú ya como, no sé si solista, eh, háblanos de eso, del evento del 24. Okay. Bueno, este evento fue increíble, fue un placer hacerlo y fue en verdad muy, muy emocionante porque tomamos nuestro tiempo haciéndolo, como nosotros uh, vivimos en Boston, no tenemos como acá cuando volvemos aquí, o sea, tenemos tiempo, tenemos que ensayar, tenemos que prepararnos para los conciertos. Entonces fue el primero y el último que vinimos aquí cuando vinimos a Panamá. Pero fue muy increíble y el proceso de apre aprendizaje que hubo fue muy grande porque hicimos canciones difíciles y muy, muy interesantes. Hicimos mucha variedad. Hicimos funk, hicimos como pop, hicimos como rock, hicimos jazz, hicimos eh, salsa. Una vez fue una locura, se, se armó la fiesta. Hicimos samba, funk, una vez fue muy, muy chévere. Entonces, canté una canción en portugués, eh, pregoné por la primera vez, fue, fue muy chévere. Y eh, estamos muy, muy honored. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se tra traduce? Estamos muy agradecidos de que eh, mi padre nos ayudó y nos guió también en eso y vino a ensayos a darnos tips de cómo hacerlo, cómo mejorar. Entonces él estuvo ahí pendiente de nosotros y nos ayudó mucho y eso yo creo que hizo un gran, gran, ¿tú sabes? Cambio y todos aprendieron y los chicos todos son amigos y fue muy chévere. Tuvimos dúo con un amigo que cantó también, él nunca había cantado así pero tiene una increíble voz, salió muy bien pregonó y llamamos a nuestro amigo también el saxofón que llegó un día al ensayo y ya ahí se quedó <risa> fue muy muy increíble en verdad así que muy estamos muy agradecidos de todas las personas que dejaron que esto sea posible Ok Kalele, yo veo que tú trajiste algo ahí, ¿qué es eso? déjame adivinar, ¿es tu trompeta? Sí lo es O sea, tú no sales de tu casa sin tu trompeta Exacto Ay, qué bueno, de verdad que A nosotros nos, nos encanta que tú vengas siempre Y aprovechar estos espacios para conversar contigo eh, Que hagas ese refresh Ya de que la, la primera entrevista te estabas graduando Ya estás a punto de entrar al college Que es súper, una nueva experiencia para ti ¿Cómo Kalele se prepara para iniciar college? Bueno me preparo, eh, me he estado como estudiando mucho clases de voz con mi teacher Ana Gigi. ella me está como counseling, también eh, clase de composición, porque voy a estar estudiando contemporary writing and production. Entonces voy a estar escribiendo mucha música, composición, estoy trabajando ahora digamos en trompeta, eh, como improvisación, tú sabes, estoy intentando de forzarme a escribir más temas porque a veces tú sabes como que no hay motivación, pero hay que, tú sabes, hay que seguir adelante y aún, y aún así terminar lo que tienes que hacer. Entonces he estado más que todo preparándome como persona individual, como manejar las cosas que van a pasar y los problemas que quizás van a haber en college, ¿me entiendes? Y digamos situaciones también como hay vayas a esta fiesta en la noche pero hay que cantar el día en la mañana <risa> no no no me entiendes porque eso y ya no puedes cantar porque también soy cantante me entiendes entonces también la trompeta ahí tienes que adaptarte así de rápido me entiendes, entonces aún me cuesta un poco y en eso estoy trabajando y eso estoy trabajando y también ay te voy a contar algo muy chistoso eh, toda mi vida mucha gente pregunta preguntan ay tu padre te te enseña y te ayuda, debe ser de que, ay, va, va, pero no él, no, él casi nunca me decía nada, pero para no forzar, ¿me entiendes? Porque no quería ser ese padre que ahí, que encima tuyo, ¿me entiendes? Entonces, eh, pero un día yo fui y yo le dije aquí en Panamá, le dije, oye papi, ¿por qué tú nunca me enseñas nada a mí? ¿Por qué yo no tengo perfect pitch como tú? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? O sea, yo le dije, ¿por qué tú no me, tú no me has enseñado nada para que yo pueda estar de que, ya en un nivel mucho mucho más más profesional, profesional. y él dije que, se quedó como así como en shock, en shock. y él dije eh, bueno es que no quería forzarte y no quería yo y que pero, pero no importa me hubieras forzado así yo hubiera aprendido más entonces él dijo bueno si quieres ahora podemos ir y yo dije sí ahora mismo o Entonces sea, agarré la trompeta y nos fuimos a un cuarto y ahí y él dijo, mira, puedes usar estas escalas, puedes hacer esto, bah, bah, bah. y ahí nosotros nos quedamos y, y hace como eso fue hace como un mes y todos los días íbamos a la fundación a practicar y yo creo que eso, eso ayuda mucho, o sea, muy muy increíble. Así que eso también fue chévere, así que preparando. Y tu papá te va a acompañar ese primer día de college, eh, te va a, a, va a llorar, quizás ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus expectativas a ese primer día Y el papá dejando a su princesita en, en el college? Bueno, solo voy a decir Mis padres no me dejan en el college Yo tengo que ir en el tren Así que, <risa> Así que Ojalá me vayan a dejar Pero no creo Pero quizás sí Porque como él Trabaja también ahí En el BGJI, Él trabaja al frente Donde van a estar Entonces mi mamá me dijo ay, mi, mi niñita va a ir a, a la universidad y cuando vaya, yo voy a pasar, dije, por su clase, qué casualidad, y voy a estar, dije, chequeando que todo esté bien. Y yo, dije, bueno, está bien. Entonces, pero ellos han dicho que están muy emocionados, están muy felices y solo, dicen que solo quieren que seas feliz y que, tú sabes, si vas a hacer lo que sea que tú vas a hacer en la vida, que lo hagas bien y que te guste y que siempre vayas mejorando. Entonces, sí. Al final del día, eso es lo lindo de, de escuchar tus anécdotas, ver el apoyo que te da tu padre, tu madre, tu familia en general, tus hermanos, porque yo me imagino que tus hermanos también, en todo lo que eh, tú este, te metas, están ahí haciéndote la barra desde, desde las gradas o, o detrás del escenario, y de verdad que eso es muy lindo. Y, y para también los, los padres que quizás nos estén escuchando, eh, apoyar también más a su niño. Si su hijo le dice, mamá, quiero aprender a tocar la guitarra, Apóyalo, mamá quiero la batería, apóyalo, porque, porque uno nunca sabe si ese puede ser el gallo tapado de la familia Y por ahí le salga eh, un famoso guitarrista, un famoso baterista, o quien quita, un famoso trompetista Como la historia de Kalele, que realmente ella, y, y, te, lo a, y, y te lo voy a recordar ella, ella ella un día estaba en el Panama Jazz Festival y vio a una trompetista, ahorita si sí no recuerdo el nombre Gunhill Carling, Gunhill Carling. Ella tenía un labial rojo tocando la trompeta y Kalele decía que en algún momento ella quería estar como, como con ella, con ese espectacular labial rojo tocando la trompeta. Y al final, ¿utilizaste el labial rojo tocando la trompeta? Sí, lo sé. ¿Y cómo te fue? Bien, bien. No hizo smudge mucho, pero tengo que conseguir un nuevo lipstick, así si que. Ah, bueno, ya saben, para un nuevo lipstick para Kalele, por favor, ya saben, escríbanla en su Instagram si alguien está interesado en darle un lipstick rojo a Kalele. <ríe> mentira, mentira. Y bueno, con esta muy interesante charla nos vamos despidiendo, ya saben, pendientes al Panama Jazz Festival en todas sus redes sociales, al evento que va a haber celebrando los 20 años en el 2023, y claro, los futuros eventos, en camino a la preparación al Panama Jazz Festival Seguirá Kalele en todas las redes sociales Kalele, tus redes sociales Mi red social es At Kalele Sings Entonces C-A-L-E-L-E -L -E Y Sings como que canta Ahí van a ver mucha información de todo Así que ya saben, esto es el podcast en el estudio en Compañía Alfaro. Yo soy Ingrid, también me pueden seguir en mis redes sociales como son arroba IngridQTV, seguir a todas las redes sociales de Compañía Alfaro como arroba sí, Alfaro, y estar pendiente de nuestros futuros eventos, podcasts, entrevistas, todo el contenido para ustedes. Así que, ¡bye!